Después de tantos siglos con la compañía del GATETE Va a haber un unboxing Por fin, tengo un unboxing De tienda mía, desde afuera, desde Japón Obviamente, podría haber hecho otro unboxing hace unos días El wireless, cuidado Ingrid Pero no sé por qué, pero no me animé No me animé porque... No sé, las figuras son lo mío, básicamente Las figuras o el First Fan Book Que está allá, pero como no lo abrí Bueno, no, no, nunca lo mostré exactamente no, ¿verdad? La... Me va a matar. Voy a tratar de no mostrar mi dirección porque está acá y, y no sé, está acá, acá más o menos. Pero lo más seguro es que si yo conozco a alguno de ustedes, los invito a una cerveza y seguramente vayamos a mi casa a seguir tomando cerveza. Porque la cerveza es vida. No tomen cerveza, hace mal. Mírame a mí. Estoy en el horno El un boss, y... Me voy a hacer así. Me voy a sacar el juez. Bueno. Voy a tener visitas. No. Este... Un unboxing sale mal. Un unboxing sale mal. Eh, de, de acá no lo voy a mostrar. <risa> ¡Me voy a sacar un ojo! Me voy a sacar un ojo! Hasta ella quiere saber qué es. Yo ya sé qué es. Pero bueno, ese es el, el último... El último unboxing que voy a hacer, al menos por el momento, porque... Bueno, por este año ya se terminó. Seguramente el año que viene... Veamos qué cambia, porque... Ahora mismo no se puede comprar eh, para el exterior, desde Argentina no se puede comprar... Eh, en cuotas Esto, si bien esto lo pagué en un solo, en un solo pago Me gasté 50 mil pesos en el hot sale Y esto fue uno de ellos Una de esas cosas este, No se va a poder comprar más en cuotas y va a ser más complicado Además de que el dólar está por las nubes Y yo no tengo trabajo Así que un unboxing no va a haber eh, durante un tiempo Pero lo más seguro es que Ya no haga falta un unboxing para mí O sea, ya Básicamente lo único que necesito Lo único que estoy esperando es que salga una harina con el traje de Doki Pipo Emotion Para reemplazar la que está ahí Porque quise tener una harina y ahí está El tema es que... El tema es que... ¡Uy, qué bonito! El tema es que sí, me falta solamente harina Porque tengo... ¡A Kukutak! Ah, ¡Mira, gato! ¡A mirala ¿Es del tamaño del gato? ¿O es cosa mía? Ah, ¡Mirá! Y como que... ¡Mirá! ¡Huele a Japón! ¡Huele a... Huele a Covid uy ¡Me encanta, ¡Tengo a por mí! ¡Muah! ¡Guapa! <risa> Cucutan. ¿Eh? ¿Nande? ¿Nande? ¿Nande? ¿Nande? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Sangre? ¿Cero? ¿Eh? ¿Cero, no? ¿Cubo? No, cero. La altura es 1,59. La comida favorita es la napolitano. choco eh, banana Y... telado No, telado no. Eh... ¿Te con leche, sería. Lo, lo dice ahí, literalmente. Ay, ay. Wow. Choco banana. Coco Tang. Nihau. Por fin, por fin. Tengo a Coco Tang. O sea, literalmente ya. Mirá cómo mira el gato. Mira cómo mira, me mira el gato. Literalmente solamente me falta, eh, estoy, me pongo nervioso que la cara está acá. Eh, literalmente solamente me falta la figura de Irina con el Doki Doki Motion. Después ya no necesito mi, ninguna figura más. O sea, literalmente no voy a necesitar ninguna figura más. Lo que sí seguramente si compro algo más afuera va a ser los First Handbook. ¿Para qué? No tengo idea. Porque están ahí juntando polvo pobrecitas y bueno ahí va, este. Sorteo sí, sorteo sí, pero no tengo, no tengo guita Si activo las membresías, me compro cosas de afuera y los sorteo, ya fue Este, bueno, como yo siempre dije Lo que genere acá en YouTube va a ir para YouTube O sea, va a ir para... Uf, se ve muy caro esto Se ve muy caro y muy grande ¿Qué están vendiendo? Bueno, lo voy a dejar así oh, yeah. oh. ¡Cucutang! ¡Cucutang! ¿Eso es momento latam o momento... ...momento argentina? No sé. Lo voy a dejar así, total. ¿Dónde? No me saqué un ojo. Eso es lo positivo. O sea, no me saqué un ojo. Estoy muy contento porque no me haya sacado un ojo. Ahí va. Bien. Fuerza, fuerza. No puede ser. No, es imposible. Ah, pensé que, te... Uy, pensé que tenía perfume y huele a plástico. Yo te juro que sentí un perfume de como de fresa. Ahí va. tan. A ver, la base es tan Love Life Superstar. inicio. Me gusta, me, me gusta mucho esta base. Enfocate, gracias. Superstar. Qué bueno. Se ve, se ve muy caro. Mira, se ve muy caro. No, gato, no te drogues con esto. Se ve muy caro. Se ve muy caro. Que no se vea lo de abajo porque ustedes son medio, medio pícaros. <ríe> ¿Qué pícaros son? Los dedos, como que están un poquito como que. Eh. Tiene algo con el cachete. Ah, no, es la El pelo medio jodido. Es como la pintura, como que está mal. No sé, no, no está bien, precisamente Tiene algún par de detallitos como la oreja, me parece Y poco más No, sí, es buenísimo Tiene, La lengua queda medio raro, la lengua La lengua así queda medio raro La lengua así... Queda medio extraño, viste, pero... pero se entiende eh, eh. Eh. Bueno, no se sé, no sé, va a llegar a foca ni de casualidad nunca no, aunque lo deja así 15 días no se va a enfocar. Yo me conozco. Pero bueno. Ah, ahí va. Ay, Ahí quería. Ahí, ahí quiso. Quiso enfocarse, pero no, no le dejé. Ahí va. Ahora hago las comparativas con las otras figuras. En tamaño me parece que es más chica que la de Yu. Perfecto. Ja, pulso me lo llevé a marzo. este Otras materias también me llevé a marzo. A ver. Este va a la base y... Encajado, perfecto. Sí, es del tamaño de Yu, pero la Yu que tenía antes. Ya con solo ponerlo así, hace... ¡pepa! Casi. Es más grande que, que... ¿podemos Sí, es más grande. ¿Qué sé yo? Jodido, no lo voy a arrancar la cámara. Voy a grabar con este. ¿Dónde está? Eh, ahí está. En comparativa, además de todo el desastre que hay allá y una galletita que hay por ahí. En comparativa, el tamaño es más grande que Umi, pero más chica que Yu. O sea, no es la perspectiva, es directamente el tema del. Mira. Irina quedó. quedó. quedó posicionada como el Minion directamente. Así que bueno. Se, se ve bien. O sea, se, se ve... ¿Cuál es Yu? Uy. ¿Cuál era Yu? ¡Ah! ¡Ah! Es como romper la cuarta pared, o sea, grabé esto, saqué la pantalla, saqué la cámara de ahí y lo grabé acá Es como que romper la cuarta pared, es increíble, me encanta eh, No se ve, no se ve directamente ahí, ya, ya no sé cómo voy a posicionarlas directamente Porque las cajas las dejo ahí, ahora la, o sea, antes la tenía por ahí arriba, o sea, tengo estantes acá arriba Los dejaba acá y listo, pero ahora los voy a mostrar con la caja y todo y ahí va a ir también la caja Así que... Lol. La caja está llena de como que Cucután, Cucután, Cucután, excepto esto ya, Dice Cucután, sí, hasta abajo dice <risa> A ver, me encanta O sea, me, me fascina me, me, me encanta, tiene cinta acá Esta cinta no va ahí. Me encanta porque por fin ya puedo descansar En paz, ya tengo las figuras que quiero Excepto, como ya dije O sea, ya tengo los personajes que quiero Las figuras que quiero, no precisamente Porque solamente me falta esa De Cucután, ¿quiero algún Traje en específico? La verdad es que no, me gusta más así como, como se ve. Seguramente salga una canción que diga, oh, qué belleza inusual que tiene este traje, podría conseguirme. Como si fuera de Sumite-chan que tendría con el traje de... No me sale la canción ahora. Ustedes ya saben el vestido, ya lo saben. Así que, bueno, básicamente es esperar a que salga una figura que... Ojalá que salga, ojalá que salga. Veremos. Nishigasaki Gauken en Skuray y tiene mucho para ganar. Y si saca figuras, yo las voy a comprar. Pero si no sale nunca, significa que se termina mi etapa de comprar figuras de Roburaibu. Así que, Sayonara. El gato me mira con una cara de... <risas> ¡Qué virgen que sos!